A pocos días el día del padre Y tú seguro le quieres hacer un regalo original Muy bonito, barato Pues, sigue viendo este video Materiales Vamos a necesitar una cartulina Una hoja bon, cortada Tamaño del este de la hoja Plumones De cualquier marca Y vamos a empezar Le tienen que hacer Estas cositas Simplemente cortan una camisa de ahí vamos a poner esto, lo van a imprimir el enlace, el enlace los he dejado abajo en la caja de la descripción para que lo impriman muy bien ahora vamos a, ahora vamos a utilizamos como marcador. De Ahí lo tenemos que cortar y lo tenemos que pegar en la corbata. Y tenemos que pegar la corbata. ¿Cómo no es todo? ¿En serio? Aquí le vamos a decorar como ustedes quieran, pero me he salteado algunos pasos y yo por travieso. Vamos a hacer, no sé, corazones, cualquier tipo de cosas que tú crees que le puede gustar a tu papá. También este tipo de gestos se lo puedes hacer a alguien que quiera mucho. Si no tienes a tu papá, se lo puedes hacer a tu abuelo. O si no, te, se lo puedes hacer a una persona varonil que tengas en tu casa. Muy bien, esa es una parte donde vas a tener que escribir el poema. Aquí escribes el poema. Este es un poema que salga de tu corazón. Bueno, yo lo busqué en Internet. <risa> Yo lo busqué en internet, pero ustedes también si quieren lo pueden buscar en internet, si no se les ocurre nada, pero si ya tienen algo preparado, le quieren dedicar algo de sus propias palabras, ustedes simplemente siguen estos pasos. Van a decorar la corbata si ustedes quieren esta niebla, ¿no? Y le pueden también dibujar corazoncitos, etcétera. Muy bien, ahora la hoja lo pegas atrás, donde va atrás de la camisa y donde está la corbata lo pegas ahí atrás esa partecita del sí, poema. Muy bien, así nos ha quedado. Si les ha gustado, denle dedito arriba. Suscríbanse. Y nos va a quedar así esta camisa. Está muy bonita y valoren el esfuerzo que hago. Esta semana, dos videos dobles. Muy bien, los dejo con los bloop